El contenido relacionado con la fundación SCP, incluido el logotipo de la fundación SCP, está licenciado bajo Creative Commons ShareLike 3.0 y todos los conceptos tienen su origen en http-scp-es.com y sus autores. Este video, al ser derivado de este contenido, también es liberado bajo Creative Commons ShareLike 3.0 Saludos viajeros, soy Ursus, el bardo archivero. Es lunes de Loar y estamos de regreso en la fundación SCP. Y por fin sucedió. <ríe> Ya les había contado que nos íbamos a ir leyendo los archivos en orden, pero que algunos archivos requieren de tener cierto contexto que solo encontramos en otros archivos que están más adelante o que incluso son de otros universos para poder entenderlos bien. Y hoy técnicamente tocaba SCP-ES-007, el enviado de Europa. Pero este archivo hace referencia a otros dos archivos, específicamente a scp -ES 026 así que nos estaremos saltando varios artículos, pero también hace referencia a SCP-738. Así es, escucharon bien, le falta el ES, es simplemente SCP-738. Lo que significa que es un archivo en inglés. Pero no se preocupen, tiene una versión traducida que es la que estaremos utilizando. Entonces, para entender SCP-ES-007, vamos a leer primero SCP-738 y SCP-ES-026. Y después volveremos a nuestra programación normal. Y vamos a comenzar por scp 738, conocido como el Acuerdo del Diablo. Aquí vamos. Ítem SCP-738, clasificación del objeto Keter. Recordemos que hay siete clasificaciones de objetos, siendo las primeras cuatro las más comunes. De esas cuatro, Keter es la tercera. De los objetos Keter se dice que son difíciles de contener. Los procedimientos para contenerlas suelen ser extensos y complejos. A veces, la dificultad para contenerlos viene de que la fundación no tiene un conocimiento extenso de la anomalía. Otras veces, tiene el conocimiento suficiente, pero no la tecnología adecuada. Y por último, recordemos que una clasificación Keter no significa que el objeto sea peligroso simplemente es difícil de contener, así como hay objetos que son seguros de contener pero que si llegaran a soltarse serían extremadamente peligrosos. En fin, continuemos. Procedimientos especiales de contención SCP-738 deberá almacenarse en todo momento en tres cámaras selladas y conectadas con guardias armados y un sistema de detonación a control remoto. Dada la variedad y fuerza de las interacciones observadas con SCP-738, los procedimientos siguientes deberán seguirse de forma estricta. Cuando SCP-738 no esté siendo utilizado, sus componentes deberán almacenarse en sus respectivas cámaras. Se emplearán medios mecanizados incorporados al área de contención para incorporar y separar SCP-738. En caso de que la incorporación por medios mecanizados falle, toda prueba será cancelada hasta que pueda enviarse un ingeniero equipado con un collar explosivo a reparar sus sistemas. Dicho ingeniero será detonado en el momento en que trate de interactuar con cualquier componente de SCP-738. En caso de que la separación por medios mecánicos falle, cargas huecas preparadas para tal efecto se emplearán para separar a SCP-738. El sistema deberá ser reparado y dispuesto para reactivarse por un único ingeniero equipado con un collar explosivo. Todo el personal de clase D empleado para ensayar con el dispositivo deberá sufrir un retraso mental leve o disfunciones cognitivas comparables y deberá equiparse con un collar explosivo. Esto se hará para evitar que aprendan demasiado de SCP-738 y quizás emplear SCP-738 de forma que sea perjudicial para la Fundación. No se permite el acceso a la sala en la que se contiene a SCP-738 al personal de clase D con coeficientes intelectuales por encima de 60 y el resto del personal no perteneciente a la clase D. El personal de clase D adecuado tendrá permitido el acceso a la sala en la que se contiene a SCP-738 para realizar ensayos experimentales y recibirá instrucciones dictadas por personal de investigación de manera continua. Ok, esa fue la primera sección, procedimientos de contención. Todavía no sabemos qué es SCP-738, pero sabemos que se compone de varias partes y que estas partes deben ser ensambladas y desensambladas a través de maquinaria, me imagino que para evitar todo el contacto posible con la anomalía. Y además se recluta a personas con lo que la fundación llama discapacidades cognitivas para interactuar con la anomalía, esto al parecer con la idea de que no se les ocurra utilizar SCP-738 con fines potencialmente peligrosos y también cualquier persona que interactúe con las máquinas utilizadas para ensamblar y desensamblar la anomalía debe llevar un collar explosivo porque en caso de que intente interactuar con la anomalía será explotado. Lo que nos dice que la fundación guarda muy celosamente esta anomalía nadie puede interactuar con ella de forma libre. Que bueno, en general nadie puede interactuar con las anomalías de forma libre, pero hacen hincapié en que esta anomalía es particularmente peligrosa si alguien se le acerca. Por el nombre que tiene, podemos imaginarnos que es alguna cosa que te ofrece un trato, y esas cosas siempre son peligrosas. Ok, pasemos a la siguiente sección. Descripción. SCP-738 Consta de tres componentes, un juego de muebles de caoba que incluye a uno, escritorio catalogado como SCP-738-1, una silla de espalda recta catalogada como SCP-738-2 y una silla de oficina de estilo torno y profundamente ornamentada catalogada como SCP-738-3 todos ellos con adornos de bronce y acolchado de terciopelo en violeta imperial. El efecto comienza cuando una entidad dotada de conciencia propia se sienta en SCP-738-2, es decir, la silla frente al escritorio, delante de SCP-738-1 y con SCP-738-3 situada tras SCP-738-1. Vaya, está explicando que... La anomalía comienza cuando alguien se siente en la silla que está frente al escritorio y detrás del escritorio está la otra silla de quien ocuparía el despacho, por así decirlo. ¿no? Por grabaciones de video se ha comprobado que SCP-738 se mueve durante el efecto y frecuentemente se inclina a un estado relajado y se aproxima o se aleja de SCP-738-2. Del mismo modo... Las cámaras de video muestran la salida de folios de papel y carpetas que contienen folios de papel desde el interior de los cajones de SCP-738-2. Estos papeles están hechos de pergamino. Una pluma y un frasco de tinta emergerán del cajón más largo. La pluma escribirá en el pergamino. Muy bien, y ahora parece que al empezar la anomalía algo se manifiesta en la silla y procede a utilizar el escritorio, pero este ente es invisible, continuemos, las grabaciones de audio graban una voz distorsionada, esta voz realizará ofertas y promesas y tratará de tentar al ocupante de SCP-738-2, si durante este periodo, la entidad que se sienta en SCP-738-2 hace una petición, tentación y ofertas cesarán. Seguidamente, se producirá una pausa tras la que se anunciará un precio. El regateo es una opción. Sin embargo, la voz insistirá en que otros precios deberán tener el mismo valor. En ciertos casos, cuando se ha realizado una petición, la voz responderá diciendo que no quieren tanto el objeto o que están pidiendo el objeto para alguien distinto que se quiere escaquear y no pagar el precio completo en cuyo caso no se satisfará la petición. Esto ocurre cuando las peticiones realizadas afectan a terceros o pueden ser transferidas. Aceptar este acuerdo provoca que la orden o deseo aceptado se cumpla al pie de la letra, pero no más allá. De hecho, causará que los sucesos incluidos en el precio se paguen hasta las últimas consecuencias. La entidad ha afirmado con claridad en más de una ocasión que los sucesos incluidos en el precio involucrarán un coste emocional y o físico, igual a la intensidad del deseo del peticionario. La forma en la que se calcula esta paridad es desconocida en este momento. El precio también se ha descrito como independiente de cualquier prejuicio causado por la ejecución de la petición. Véase el registro de pruebas para contemplar ejemplos de precios, abonados y peticiones realizadas. Como nota de cierre, todo el personal que ha tomado asiento en la silla ha informado de la presencia de una entidad sentada en SCP-738-3. Sin embargo, todo intento de observar a esta entidad cuando no se haya sentado en SCP-738-2 ha fallado. Y las descripciones de la entidad son inconsistentes entre diferentes sesiones, incluso en múltiples sesiones con la misma persona. Cuando se le interroga al respecto, la entidad responde que se trata de la misma entidad en todos los casos. Descripciones de la entidad suelen incluir los términos seductor o seductora, o encantador, encantadora. Las sesiones sucesivas en el tiempo con un mismo sujeto informan de apariencias similares o idénticas. Las sesiones sucesivas con personas diferentes dan como resultado apariencias diferentes. Las descripciones de la voz no se corresponden con la voz grabada en el equipo utilizado. Ok, aquí tenemos otras tantas pistas. Al parecer las cámaras no pueden grabar a quien sea que se sienta en el sillón detrás del escritorio y aunque se graba la voz... Se escucha distorsionada y la voz grabada es distinta a la voz que escuchan las personas que están en la silla frente al escritorio. También la entidad cambia de apariencia según quién interactúa con los muebles. E incluso puede cambiar de apariencia si es la misma persona pero en diferentes tiempos. Y como habíamos pensado, efectivamente es una entidad que ofrece tratos y que cobra el precio de los tratos hasta sus últimas consecuencias. Un verdadero pacto con el diablo. Recuerden que estamos leyendo este archivo porque estos muebles, es decir, esta anomalía, aparecen en el otro archivo. <ríe> que se va a poner muy chido, por cierto. Pero eso es para el futuro. De momento, continuemos. Anexo 738-1. Historial. SCP-738 fue recuperado del despacho de oculto, oculto, un cardenal católico. Tras su muerte, el día oculto del mes oculto del año oculto, lo había recibido como regalo del Papa por sus servicios extraordinarios, quien a su vez lo obtuvo de los archivos vaticanos. La fundación advirtió la existencia de SCP-738 tras datos borrados, tras la muerte de oculto, oculto, y con su testamento impugnado en mitad del caos correspondiente, el personal de la fundación se hizo con el escritorio. Agentes de la fundación presentes en el Vaticano informan de la recuperación de algunos de los documentos relacionados con SCP-738. Muy interesante, el escritorio con el que haces pactos con el diablo se consiguió de un cardenal que a su vez lo consiguió del Papa, y el Papa lo sacó de los archivos vaticanos, <risa> ¡Mira nada más! ¡Nadie más cerca que el diablo que la Iglesia Católica! ¡Como de costumbre! <risa> Continúo. Anexo 738-2. Resultados de ensayos. Ensayo 1. Investigador toma asiento en SCP-738-2 y espera. Resultados, investigador informa de múltiples intentos de coaccionarle para que acepte un acuerdo, incluyendo el amor de la mujer que desea, un objeto que le convertiría en un investigador respetado y el estatus de personal 05. El investigador, sorprendido, se aparta de SCP-738-2, dejando la habitación. Las grabaciones confirman sus afirmaciones. El investigador informa de la desaparición de la entidad seguida de la devolución del bolígrafo, el papel y las carpetas al interior de los cajones. Mediante el uso de cámaras, se calcula la velocidad de retorno en más de 120 metros por segundo. El investigador informa que ha visto a un hombre vestido con traje de negocios en tonos rojos y oro. Ensayo 2 Miembro del personal clase D Oculto. toma asiento en SCP-738-2 se realizan análisis en folios y documentos. Resultados. Análisis espectrográfico confirma que el pergamino es piel humana. La pluma procede de un ave no identificada. Se ofreció la libertad al sujeto a cambio de la muerte de su mejor amigo. D. Oculto. Se rió y aceptó, desapareciendo inmediatamente. D. De, Oculto. Recapturado 5 horas más tarde. Documentos escritos en español. D. Oculto. Involucrado en la prueba informa que ha visto a una mujer hermosa y seductora. Prueba 3. Miembro del personal de clase D. Oculto. Que no es un hispanohablante nativo. Se sienta en SCP-738-2. Resultados. Folios de papel escritos en la lengua nativa de D. Oculto. Al igual que toda comunicación verbal, se ofrece a D. Oculto el poder de no quedar restringido por celda alguna. Se afirma que el precio de los recuerdos que D. Oculto tenga de su madre, tras aceptar datos borrados, resultando en las muertes de 12 guardias y D. Oculto. Ensayo 4. Miembro del personal clase D. Oculto, que es disléxico y padece retraso mental grave. Toma asiento en SCP-738-2. Resultados. El lenguaje en el pergamino parece estar formado por toscos pictogramas que representan el acuerdo. Si bien alguna palabra en castellano aparecía en el mismo, en general, el lenguaje estaba desconectado de los pictogramas bajo los que se encontraban, e insultaban con frecuencia la inteligencia de D oculto, dando a entender que la entidad no estaba convencida de cuánto entiende D oculto de su situación. Se ofrece a de Oculto un Sloppy Joe. En la parte de Sloppy Joe tenemos una nota al pie de página. La nota dice que un Sloppy Joe es un sándwich caliente con carne picada de vacuno y condimentado con salsa de tomate. Se afirma que el precio es Mopsy, un juguete que de Oculto estaba autorizado a conservar dentro de la fundación. de Oculto aceptó y se materializó la comida en el escritorio. Junto con platería antigua, platos de porcelana fina y un vaso de cristal con zumo de uvas de color vino tinto. D. Oculto sufre considerable inquietud al descubrir que Mopsy había desaparecido tras terminar su comida. D. Oculto informa de que había visto un conejo rosa de grandes dimensiones. Una vez el acuerdo se completó y de Oculto se levantó de la silla. Las grabadoras recogen un suspiro que no se corresponde con la voz de D. Oculto. Seguimiento del ensayo 4. Se entrega a D. Oculto. Un juguete idéntico a Mopsy. Resultado. Tan pronto como D. Oculto. Llamó al juguete Mopsy. Se desvaneció. D. Oculto. Muestra un considerable malestar emocional. Ok, aquí podemos ver algunos de los tratos que se han hecho. Las primeras personas intentaron conseguir alguna ventaja como... Escapar de la fundación, al parecer... <ríe> ya habíamos dicho que los miembros de clase D se usan en experimentos y probablemente no todos están ahí por voluntad propia. Al primero simplemente se le concedió escapar, pero luego fue atrapado. El trato del segundo evolucionó en dotarle de la capacidad de que ninguna celda pudiera retenerle. Lo cual al parecer funcionó y el resultado fue que para poder detenerlo lo mataron. <ríe> y luego comenzaron los experimentos intentando restringir lo que la anomalía hace presentándole con personas con discapacidades cognitivas las cuales según la fundación probablemente no intenten aprovechar el poder de la anomalía para dañar a la fundación y tenemos una historia muy triste de alguien que perdió su muñequito y que no puede recuperarlo porque en el momento en el que recibe un muñeco idéntico y lo llama con el nombre de su muñeco anterior este desaparece esto es a lo que se refería la sección anterior de que el cobro del trato se lleva hasta sus últimas consecuencias tú no puedes simplemente decir oh, te doy mi carro pero dame chingo mil dólares y entonces tu carro desaparece y con esos chingo mil dólares te compras otro carro no no no la anomalía de aquí en adelante te va a quitar cualquier carro que oficialmente te pertenezca Y tal vez incluso cualquier carro que oficialmente no te pertenezca Pero que tú utilizas como si fuera tuyo, ¿no? Ese tipo de cosas parece hacer la anomalía Y también vemos que la anomalía disfruta de engañar a personas O de ofrecerles tratos truculentos Y que al hacer el trato... Del ensayo 4 en donde le quitó su muñeco a esta persona. La anomalía pues selló el trato pero no parecía muy contenta con lo que había hecho. No sé si tenga un poquito de corazón o si simplemente no le haya parecido un reto suficiente el intentar aprovecharse de alguien. En un campo de combate digamos disparejo. Continuemos. Ensayo 5. Ensayo destructivo. Resultados datos borrados, explosivos, fuego, armas de fuego, trituradora de madera mecánica, fracaso. Ataque directo con hachas contra el escritorio deja un único tajo de 3 milímetros y resulta en datos borrados, así como las muertes del personal atacante. El tajo permanece en el escritorio. Los registros en video muestran la regeneración del daño, un micrómetro al día ensayo 6 investigador toma asiento en scp 738 2 pregunta qué eres resultado la entidad adoptando la apariencia de una serpiente de grandes dimensiones afirma lo siento va en contra de nuestra política de divulgar información personal pero quizá pueda interesarle datos borrados el investigador se levanta del asiento, temblando, y finaliza la sesión. El investigador fue transportado a la institución mental 5, a la espera de revisión relacionada con la información revelada por la oferta. Ensayo 7 Don Sheldon Katz, consejero superior del Departamento Legal de la Fundación Resultado al principio del ensayo, el señor Katz ofrece a la entidad una declaración jurada y compulsada afirmando que participaba en este ensayo por su propia cuenta y riesgo, sin que se le considere un agente de la fundación. Unas 41 horas más tarde, el señor Katz perdió el conocimiento debido a su extremo agotamiento. El señor Katz describió la apariencia de la entidad como idéntica a su profesor de contratos de primer año en su facultad de derecho, pero prefirió no describir la naturaleza de la oferta realizada. Informó que antes de su desmayo se encontraba en mitad de una definición técnica precisa de la palabra hará. El señor Katz afirmó que el borrador técnico del acuerdo que la entidad y él habían elaborado hasta el momento constaba de al menos 900 páginas, exclusivamente en cuestión de documentos probatorios y calendarios y que lamentaba no haber podido conservar una copia para su archivo personal. Se encontró un envoltorio de cuero rojo con olor a azufre en la persona del señor Katz, que contenía una nota escrita a mano y que reza, «Por favor, vuelva cuando quiera. No me lo he pasado tan bien en años». El señor Katz ha solicitado ser reasignado. Los ensayos requieren una autorización de nivel 4 o superior para ser revisados hasta que se realice una desclasificación completa. Anexo 738.3. 3 Notas Pruebas recientes demuestran que se han realizado ofertas directamente a los investigadores que trataban de decirle al sujeto lo que tenía que hacer. Recomiendo el CC de todos los ensayos. 05-Oculto ¡Uff! Y ese es el final del archivo. Tenemos entre manos una anomalía muy interesante. Como dice, su título es una especie de trato con el diablo que sucede a través de estos tres muebles, el escritorio y dos sillas. Y que, como dijimos, disfruta de hacer tratos truculentos con las personas. Pero también parece disfrutar de hacer los contratos en sí. Estas últimas entradas nos mostraron ...como la anomalía se divirtió mucho elaborando un contrato de 900 páginas. <risa> y como dije, SCP-738 es parte del archivo de SCP-ES-007. Así que se imaginarán que esto se va a poner muy interesante. Y también vimos que la fundación intentó utilizar el cómo funciona esta anomalía para su beneficio. Es decir... En lugar de contener a la anomalía separada, con mecanismos y demás, intentaron llegar a hacer un contrato con la anomalía y decirle "Hey, ok, tal vez no trabajas completamente para nosotros, pero ¿qué tal si firmamos un contrato en donde dice que te comportas un poquito? <risa> Obviamente eso no funcionó, pero supongo que valía la pena intentarlo. Y por cierto, si hubieran logrado hacer que esta anomalía trabajara para la fundación y luego hacer que otras anomalías hicieran contratos que las mantuvieran bajo control, SCP-738 habría pasado de considerarse Keter a considerarse Taumiel. Si recuerdan, según el catálogo de las anomalías, Taumiel está por encima de Keter, y Taumiel específicamente se refiere a anomalías que funcionan como jaulas o como cajas para otras anomalías. Y por cierto, el siguiente SCP del que vamos a hablar, SCP-ES-026, es categoría Taumiel. Así que, con esa pequeña migaja de intriga... <risa> O grande, no sé qué tanto les intrigue saber sobre un objeto taumiel. <risa> en fin, con esa intriga, con ese cliffhanger, les dejo, viajeros, hasta la próxima fogata. Si les gustó, por favor, den like y consideren suscribirse, compartir y comentar, que ayuda mucho al canal. Mis redes sociales están en la descripción, pueden seguirme en Twitter para enterarse cuando salen las nuevas fogatas y cuando estoy en directo. Y en Instagram para ver fotos de mis michos, mi comida casera y mi pixel art. Además, si quieren que les haga una comisión o simplemente dejarme una propina, también está mi coffee en la descripción. Hago fondos para compu o celular. Ahora sí, nos vemos la próxima fogata. Viajeres.